Ah, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Cómo les va, Fuel? Un gusto tenerte acá, como siempre. Espero que te traigas muchas cosas. ¿Cómo está vos? Toda la que encontré en el mes. <ríe> toda, toda la que se pudo. <ríe> genial, genial. Bueno, eh, para las personas que no están viendo, hoy, primer miércoles del mes, eh, como los últimos cuatro meses ya, creo. Eh, Eduardo del Deide nos trae las últimas noticias de Deide, Que siempre. Desde que empezamos pensamos que iban a ser 4 o 5 noticias y esto iba a durar 10 minutos. Nunca pasó eso. <ríe> siempre charlamos un montón. Eh, pero eh, antes de hacer nada, tenemos unos anuncios. Y creo que eh, quiero. Eh, tu, tu, tu. Primero pues nada, no, gracias. Por, por sumarte a esto es recopado. Es genial. Gracias a ustedes por <risa> el espacio. nos pone el espacio rolero. Sí, te acuerdas, <risa> <risa> te <risa> eh, ya Te acomodo la cámara mientras hacemos esto de los anuncios. Así se te ve mejor. Ya. Un poquito más a mí. Uh, bien, ahora sí. Anuncio. Eh, gracias a todos por acompañarnos en la sesión 3 de Expedición Helada de ayer Estuvo buenísima, muy muy buena eh, No quiero dar un spoiler, pero alguien es posible que haya eh, eh, caído preso eh, eh, Va a estar disponible el próximo martes para que se enteren quién es eh, Ahora sí Creo que Adria descubrió eh, algo <risa> Sí, sí, sí, sí Encima dijo, no puede ser, cayó preso un jugador. ¿Puedo hacer el tema? Fue un poco tu decisión. No te lave la mano. Claro. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Así eh, arrancamos con todo lo que se viene. Ya comenzamos junio. Como se enteraron hoy, a partir de los primeros miércoles del mes, ya esto es oficial, este va a ser el, el espacio para que Paul nos traiga todas las noticias. Y va a ser promocionado de esta manera. Va a ser eh, Las Noticias y Dragones. Con el baro del DD. Por todos lados lo vamos Hello. a compartir. <ríe> eh, no se olviden de seguirlo en Instagram. Eh, que también ahí comparte un montón de cosas. El link va a aparecer ahí en el chat. Eh... Bien. Mañana seguimos con Nieblas de Nurem. No lo podemos, no podemos contar lo contento que venimos con las últimas sesiones. Viene... Eh... Me da me dan mucho orgullo de lo lindo que se viene jugando, estoy muy contento con eso. Eh, pasó de todo: un poco de drama, acción, misterios, eh, caños, información secreta que yo pensé que se iba a compartir rápido, no se compartió rápido, eh, muy extraño. Eh, <ríe> sí, fue raro, fue raro. Eh, pero bueno, mañana a partir de las 7 y media tenemos la siguiente sesión. El viernes jugamos con eh, la gente de Tomate20, que son geniales, son muy copados. Recién justo estábamos charlando de ellos, eh, muy buena onda tienen. Y vamos a jugar Paranoia. Eh, no sé si conocen el sistema, hicimos un video del cual me encantó escribir el guión. Siento que le puse todos los chistes que pude y no tenía ningún límite. Eh, así que eh, espero que les guste el viernes. Eh, todavía no está el horario definido, pero ya lo vamos a hacer. Uh, tu, tu, tu. El sábado uh, ¿Cuántas cosas tenemos? El sábado tenemos vamos a, a Se van a entregar a nuestro próximo invitado Del podcast eh, En la barra de taberna Así que atentos a las redes Y en la noche vamos a estrenar el one shot que jugamos Con escuelita de rol es, eh, Espionaje, misión imposible Den Over the Edge, que estuvo re buena eh, Me encanta ese sistema, es súper divertido el domingo tenemos nuestra revista semanal. Sigue un manual relativamente reciente en D&D que nos gustó mucho y nos preguntaron justo en los comentarios eh, si lo íbamos a hacer. No voy a, no voy a decir nada más al respecto. El lunes, porque esto no se termina, eh, me invitaron a una entrevista con la gente eh, de... Eh, ya les digo... llama... Perdón. No quiero decirlo mal, ese es el tema. Eh... Ampersand, que eh, el, el, el programa se llama La Orden del Icosaedro Fulgurante. Y... Me encanta, me encanta. Eh, sí, re lindo. <ríe> eh, esto es a las 7 de la tarde de México, a las 9 eh, de la noche de Argentina, o tal vez un poco más tarde. Eh, voy a acomodar el horario porque no me acuerdo la diferencia horaria. Eh, estoy muy contento de participar, de hecho. de eh, verdad que charlar a Ross me pone contento y, y es una buena manera de ocupar el tiempo. Como siempre, muchas gracias a WJTLASER por sponsorizar nuestros últimos videos del canal. El link a su Instagram va a aparecer en la descripción y eh, ahí pueden ir a comprar minis, cajas de dados, eh, huevos de dragones, tableros, de todo. Es buenísimo. Y eh, somos parte de los Embajadores de Day de Latinoamérica. Es una iniciativa de Wizards de cosas Oficial que viene promoviendo... Uy, ¿qué pasó? Se me rompió todo. ¿Qué pasó? Ahí está, se me desacomodaron los monitores enteros A ver, el, el stream sigue igual Yo estoy viéndolo en vivo, te estás... Fantástico Uno, uno de los dos monitores dijo, yo no trabajo más y... Sí, eh, eh, desastre Ahí estamos No la explotación de monitores <ríe> Sí eh, Los Embajadores de DD es un grupo de Facebook que está ahí en, la, en el chat Y... Eh, hay material oficial de DD. Buscar mesas, discusiones, charlas, memes Un montón de cosas Y se vienen todavía más Porque eh, no, no puedo adelantar nada Pero sí puedo decir que estamos charlando con los embajadores Para hacer un montón de eventos Y se viene de todo Así que espero que les guste Súmense ahí Y de hecho tengo dos anuncios más Que eh, no están muy relacionados con nada de lo que está escrito acá eh, Pero una de las cosas que quería hacer Es felicitar a Rapuel. Eh... Hay algo que eh, nos encantó, es que vos estás participando en muchas comunidades o proyectos online Y es medio raro, medio único Y me parece fantástico, también estás eh, como jugador en D&D Latino Sí, tenemos una partida semanal los viernes es, es hermoso, de hecho la última partida estuvo espectacular Y el grosso de Rancés eh, no tuvo mejor idea que tomar una de las, de las canciones que yo había hecho en mi Instagram Me re sorprendió Qué Y gran. la puso ahí eh, justo tenía todo que ver con el monstruo que íbamos a enfrentar nada no, eh, Estoy re contento, es un grosso Se viene suspendiendo cada tanto, como que no, no tenemos mucha regularidad Pero creo que ya la estamos recuperando y está buenísimo Así que los viernes a la tarde, rolito nomás en ¿Los, el día en día los día viernes día. a qué hora? A las 8 horas, Argentina bien eh, Aunque, bueno, eso, hay una breve espera previa antes de arrancar yo juego un Firbol Bardo, Qué y lindo. el 1, en Waterdeep. Bueno, volviendo, me encanta que estás participando acá con nosotros, con la taberna, con Dandy Latino, jugando una partida, y tenés tu propio Instagram, y seguro se va a sumar a otra cosa por ahí dando vueltas. Es buenísimo todo lo que estás haciendo, gracias. gracias. Y no, lo último... Perdón, no contame, contame. No, no, que, que las ganas me desbordan y después, bueno... Eh, tengo que meterle pata para los parciales, pero eh, es, es una manija que contagia gente como ustedes. Gracias. Así que... La gente de Tiro son, son viejos amigos de la taberna. Eh, Rancés me ayudó a cocinar mi cena de Navidad. Eh, un ídolo, un ídolo. Bueno, y lo último, hoy está pasando algo que para mí es muy importante, tal vez no para Reto, lo entiendo. Eh, pero estoy estrenando una túnica nueva. Estoy re contento. Eh, no, se not, no sé si se nota mucho, pero es diferente. Tiene esta línea blanca, como ven acá, que brilla en realidad. Eh, la capucha forma un D20. Y miren las mangas que tengo. ¡Epa! que son esas mangas? Tiene bolsillos. Estoy muy, muy feliz con mi túnica nueva. Y además es mucho más fresca que la anterior. ¡Uy, qué maravilla! No les puedo explicar. Eh, eso es todo, eso es todo. Espectacular. Sí. Creo que hay una sola cosa eh, que me queda es que. Eh, sí, esto. No, después vamos a hablar de esto al final. Puel, perdón por ocupar tu espacio. Por eh, favor. Dale nomás. <risa> eh, nuestro espacio. <risa> este, espero que estén muy bien y calentites. Eh, Acompañadas por un rico mate o una rica cena Yo por lo pronto Quiero empezar Mencionando que estoy corriendo en mi Instagram Un sorteo Del cual pueden participar Todas las personas de Argentina eh, Un sorteo muy especial que estamos haciendo Con Zeth que también lo pueden encontrar, está etiquetado en todos lados, ya he hecho sorteos acá también en la taberna de rol, pero este es conmigo en mi Instagram, y nada, quiero invitarles a que pasen por ahí, el bardo del ley de, eh, y le peguen una me gusteada, y dos, comen, dos comentadas, y, y una suscribida, y, y espero que se lo gane. Quien se lo tengo que ganar, espectacular, el premio. Genial. Pero no me quiero dilatar mucho más con eso. Perdón, te, te robo un minuto más. puse sí, en el favor. chat el link de la persona que me hizo la túnica, es una genia, eh, Brenda. Ella hace vestidos de novia, hace ropa de verdad. Y, y, yo le, y yo le caí con la túnica y no tuvo ningún problema, me explicó todo el proceso, fue súper amable. Eh, una genia, una genia, una genia. Así que ahí está el link, y si quieren chequear su, su material y las cosas que hace está todo bien. Dale, no. Bueno, lo primero que voy a decir respecto de la información es eh, una fe de ratas. Porque la última vez que hice acá, el miércoles, del, el primer miércoles del mes pasado, hablé de que no tenía, no tuvo buenas ganancias este último cuatrimestre de pulsar de pero me equivoqué. Pobre sí. Y, <risa> y sí, <todo> es, <risa> Ay, pobre en gente <risa> en, en realidad. Pero lo que sucede es que no crecieron al mismo nivel que crecieron el año pasado. Que eso, a nivel empresarial, es todo un tema. Pero el sí, tema empresarial lo vamos a abordar un poquito más al final, hay unas breves cuestiones a mencionar pero esta ratas la digo en función de haber visto una, un detalle que saca cada, cuatro, cada trimestre uh -huh. eh, la empresa Hasbro, sobre eso eh, cómo va económicamente progresos, distintas cuestiones de las inversiones y todo, y hay una cuestión que mencionaron sobre D&D Beyond que la voy a mencionar al final eh, es igual más que nada especulativo tampoco mucho más que la gran novedad de que Wizards compró D&D Beyond que es un montón a ver vamos de a poquito eh, ya se publicó durante el mes pasado el 16 eh, cuestión que se adelantó digamos, está anunciado para el 17 Mordenkainen presents Monsters of the Multiverse el nuevo super bestiario que, que larga D&D de que básicamente aglutina todo lo que había de bestias y de razas jugables, casi todas, en eh, Bolo's Guide to Monsters y Mordenkainen Tom of Foes, que eran dos grandes bestiarios, dos grandes referencias, eh, y ahora están alucinadas ahí. Y reformuladas. Entonces, este, este es un gran tomo de como, creo que son como 300 hojas y, y piquito, que tiene una primera parte de 33 razas jugables, que en realidad son como... 30 y hay, hay tres más que son una y, la, y esas tres los genasis, los cuatro genasis este, y algunas están intactas como se las había presentado y muchas están modificadas hay algunas que subieron en poder, otras que cambiaron hay unas reglas generales todo esto ya lo hablamos en otro stream de noticias más a principio de año eh, así que pueden ir a buscarlo ya si no me demoro siendo reiterativo con esto pero Rajo lo que sucedió. ¿Cómo? Trajo algunos problemas. Esto sí. de que. <risa> de que sobrio falta sí. información. <risa> la noticia loca de este mes respecto de esta publicación. Es que en Div anunciaron, y esto es para DVD, no para la producción de libros físicos, por lo menos por ahora, que se iba a discontinuar la venta de Bols Guy to Monsters y Mordenkainen Tomo Fouse efectivamente el 16 fue el último día que se podían comprar en la tienda de Dian divion esos dos libros eh, y fue también el primer día que se pudo comprar eh, Monsters of the Multiverse <risa> obviamente eh, todas las dudas se saldaron muy con creo yo con claridad y muy con anticipación eh, quienes ya lo tuvieran, quienes ya lo hayan comprado quienes lo compraran hasta el 16 de mayo, no pierden nada de lo que hayan comprado no pierden ninguno de los contenidos de Tomo Post ni del Bolos. Eh, simplemente ya no va a ser accesible comprarlos a partir de, de esa, del 17 de mayo. Eso por un lado. Por otro lado, en paralelo y esa misma semana, eh, regalaron cosas en Dion Una de las cosas que regalaron ya es accesible para cualquiera que sea una cuenta de ahora a, a la eternidad. Este, que es eh, las minas perdidas de Van Delver, esa aventura de, de la caja de inicio original que es, eh, es de nivel 1, es para principiantes, tanto DM como jugadores, y entiendo que está buenísima. Yo no la jugué, pero la leí bastante, y excepto por algunas críticas a una primera escena que tiene con algunos vericuetos, digamos que muy compleja, en términos de enfrentamiento de batalla, después entiendo que el planteo es es muy buena aventura. Y esa aventura está gratis, para cualquiera que sea una cuenta. Hacerse una cuenta en Dian es gratis, no implica suscribirse, que esa a la parte paga, que te viene con beneficios como dados especiales para jugar con Dian lo loco, la, la, el anuncio más eh, rutilante que, que sacudió un poco era que iban a dar gratis también en honor a la adquisición de The Individual por parte de Wizards of the Coast Acquisitions Incorporated que es un libro que, de los primeros que salieron que es una, un módulo, una campaña, un setting básicamente, que se enfoca en vincular la temática y la la mecánica y todo lo que es de ID con un costado como empresarial, pero así como de negocios y de, y de vericuetos que tienen que ver con. Entiendo, una ciudad donde ebullen las oportunidades para los aventureres de eh, salir a hacer negocios acá, negocios allá, eh, mafias, eh, magia vinculada a esto, a, a, a esto, al mano a mano de querer convencer a alguien de. de Nada. Distintas cuestiones. Entiendo que es muy divertido. Y de hecho es el módulo que usaron. El módulo, no, la el setting que usaron. Para el primer. Creo que fue el primer stream oficial de una partida de Day quinta edición. Que la dirigía era el DM Chris Perkins. Claro. No. Eh. Sí, Chris Perkins. En D&D en Dungeons and Dragons. Fue una de las primeras partidas streameadas en YouTube, creo. O por lo menos subidas a YouTube. Está, es, es viejísima y está en, en mala calidad el video vamos, ¿eh? y, y como que la mesa medio más o menos, ya no es la producción de hoy día claro, pero, ¿eh? claro. Que ahí, tipo, máquina de vapor luces sí, sí, es, es, es. pero bueno, Acquisitions Incorporated estuvo por una semana gratis en esa semana yo lo, lo, lo promocioné y todo en mi cuenta si vuelve a suceder algo así Esténse atentos, que yo en mi cuenta trato de eso, hacerlo accesible a, a todos los que me sigan y a todos los que pueda, porque es hacer que el rolito sea más accesible, tener más materiales gratis, que nunca está mal. Uh -huh. La única, eh, el único bajón es que era el inglés, obviamente. Todo. Sí, bueno. Ya, yeah. pero con esto... ¿Qué sucede? En este mes se discontinuó la venta, no el acceso, la venta de estos dos libros, del primer Mordenkainen y del Bolos. Salió a la venta pública, es decir, ya lo pueden tener en digital, en Dandy Mordenkainen y Monsters of the Multiverse. Se dio gratis durante una semana a Quisitions Incorporated. Y a partir de esa semana también fue gratis hasta que cierre de eh, las minas perdidas de Van en inglés. Y ya eran gratis, ya eran de acceso gratis las reglas básicas. Y si mal no recuerdo, la caja de inicio original de D&D era las reglas básicas y las minas perdidas de Pandelberg O sea, uh -huh. básicamente tenemos gratis, en inglés reitero, eh, en Beyond Beyond la caja de inicio. Claro. Detalle y de esto voy a hacer una, un reel en, para no demorarme mucho acá. En la página oficial de Deide en castellano, en español, se puede acceder por suscripción al newsletter a que te envíen un mail con el PDF de las reglas básicas y las minas perdidas de Fandelver en castellano. ¡Oh, oficial. buenísimo! Eso buenísimo. ya existe desde hace un buen par de meses. Y yo siempre lo reitero porque siempre pasa desapercibido porque la página oficial de Deide en español todavía está chiquitita. De hecho... Sí errores básicos como por ejemplo en la lista de productos uno de los recientemente anunciados el caldero de talla para todos figura como la olla de talla para todo cambiaron el caldero por una olla poco. yo quiero agregar algo ahí ya que estamos otro detalle es que una de las cosas que hace oficial que somos embajadores de ide es que en la página en español hay un link al grupo de facebook eh, es verdad. Uh, te perdimos la página. Te perdimos... Sí, ahí está. va, volviste. ¡Ey, tomate ¿Cómo 20! ¿Cómo andan? Hey. Buenas. Bienvenidos. Eh, están todos, concilio. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Eh, bueno, ahí está eso en la, en la página. Eh, Qué bueno. Agregando, como veníamos diciendo, por el lado de los embajadores, hay eventos, hay cosas que se están preparando para... Eh, eh, que crezca un poquito más la parte en español de ¿eh? la Y perdón, que yo sé que bueno, quiero ocupar tiempo, pero yo quiero charlarte de algunas cosas. Trajo algunos problemas esto de que eh, se haya eh, detenido la venta a tiempo indefinido de esos dos manuales. De hecho, una de las cosas que nos pasó fue que no, me escribió mucha gente diciendo: Che, ahora que no están más estos manuales, que vamos a hacer lo que los compramos, no van a devolver la plata, vamos a poder ir usando las razas. Eh, ¿Vos considerás que se, se anunció mal? ¿O, o, o fue, fue un error por parte de ellos la forma en la que contaron que iba a pasar? ¿O fue un malentendido general? Yo creo que hicieron lo que pudieron <risa> claro. Con los medios que tienen Pero más o menos O sea, hay, hay, hay ciertas fallas de comunicación que yo le veo a Wizards Uh -huh. Al menos respecto de D&D, porque no sé cómo se manejan con Magic. Eh, de claridad. Porque yo me enteré, gracias a alguien que me sigue hace mucho en la cuenta de, de Instagram, del bar del D&D, eh, que hay videos semanales de Development Update. Sí. De actualización de desarrollo de D&D de Beyond. Y en esos te mencionan un montón de cosas y en la que anunciaron todo esto que mencioné hoy eh, hicieron un repaso de las preguntas frecuentes que están de hecho ahí en la misma página aclarando todo lo que tiene que ver con qué pasa con esto discontinuado claro eh, pero fue solo eso eso y foros como que no hicieron un, un gran anuncio y de hecho para mí el anuncio de que sorteaban, no, que daban gratis, a Acquisitions Incorporated, y que las minas perdidas de Fandelbert también estaban eh, accesibles a partir de ahí para todos, un poco que lo hicieron para tapar el, el, el bajón de, <risas> de, de continuar la, el acceso a esos dos libros. en Andy, Division, Andy repito, porque uno puede seguir comprando el libro físico si quisiera, porque no dejó de existir. No, no, no. Y quien lo tiene, ya lo tiene. Tal vez hayan detenido la, las. Eh las impresiones sí. Sí. no lo a... anunciaron no, no, no, no. lo que sí anunciaron y que es algo en lo que me gustaría chumear bien es que viste que existe Adventurers League la sí, sí, sí, sí. es todo una pata de D&D que en Estados Unidos que entiendo que, que tiene más presencia que a grandes rasgos, por como la entiendo y me puedo estar equivocando porque no lo investigué profundamente, implica la posibilidad de jugar partidas oficiales Y, y aventuras oficiales En eh, Play Stores, en, en negocios claro. Que se dedican a la venta de este tipo de juegos Que tienen Habilitación por parte de Wizards Para jugar estas cosas Y, y hay también un ida y vuelta específico Dentro del circuito de, de la Liga de Aventureros Y tienen reglamentos En los cuales vos, hay manuales que podés Y que no podés usar Para, eh, para jugar legalmente En la Liga de Aventureros y una de las cosas que sucedió es que dejaron de ser legales el, el primer Mordenkainen y el bolo en la Liga de Aventureros. Eh, esto me lo comentó Fede de Tomate 20 también. Eh, sí. Y es, es un tema porque es una avanzada en dejar de lado ya dejar en el pasado esos libros. Pero por ejemplo no se ha anunciado, por lo menos no es público aún, que se haya discontinuado la producción de estos libros en físico. Así que, no sé. Una es de sí, sí, sí. una movida de marketing tan extraña. Sí, sí, es una movida de marketing súper extraña. Porque por un lado son negocios que quieren hacer dinero. Pero por el otro, por otro suena que quieren dejar de hacer dinero con esto. Pero quieren hacer dinero por el otro manual. Mm -hmm. Dos con manuales... Con... No, es raro, es raro. Sí, eh, sí. Pero o sea, ahí hay un, un, un cambio de línea editorial, básicamente. Sí, sí, sí, sí. Que, que quieren marcar y que, del cual se quieren separar de la, de la línea anterior por lo menos esa es una interpretación que, que hay y que yo hago y que comparto eh, hay cosas que aparecen en, en estos dos manuales que eh, ellos dicen que el problema de estos manuales es que son muy centrados en reinos olvidados que es un setting entonces todo el lore, toda la historia todo el trasfondo de las razas y la historia del mundo que aparecen en estos dos manuales son muy específicos claro y lo que hace eh, Monsters of the Multiverse Es abordar Todos esos monstruos y todas esas criaturas Y NPCs y razas jugables Y darles un, un lore Una historia, un trasfondo Más genérico más, eh, Agnóstico, digamos Más basado en el multiverso Mencionando que hay lugares Donde se, los orcos son así Y lugares donde son así, Pero de repente también Si dejaran de existir el Bolos perdemos acceso a, a una riquísima historia de lo que son los orcos en los reinos olvidados. Claro. Por suerte, nunca va a dejar de existir el bolos porque ya existió. Y si alguien lo tiene, ya lo tiene. Digamos. Sí, Se sí. puede compartir, digamos. yo le puedo prestar mi libro a mi amiga y punto. Digamos. Hay, hay un punto ahí en el cual no es tan cataclísmico que los quieran dejar de lado, porque ya existen, ya están. Puedo... Eh, puedo... Después uno puede gustarle más o menos la orientación que tienen ahora respecto de, por ejemplo, los orcos o lesdraus o, o las distintas razas o monstruos. Sí. Eso es un tema aparte para mí. Uy, sí, bueno. sí. Trajo, trajo algunas cosas sobre todo por esto de que de la inclusión que están haciendo con las razas y demás, y, y en general con el, todo el, el, su producto. Eh, pero eh, si es así, comparto, digamos. Si es para que el lore de las cosas aplique a cualquier eh, Que sea bien genérico Y que lo puedas usar en cualquier lado eh, me, me gusta más esa idea Así lo anuncian, así claro. lo promocionan claro. Es el multiverso la, la nueva tendencia Que de hecho ya, había, ya aparecía en talla y, de, y no solo eso, no es la primera vez que En la historia de ID Que eliminan una parte de, de lore Para eh, continuar con su agenda Digamos Mastica claro. está en la, en la mente de todos como el, el, el, el, el setting latinoamericano, sudamericano que alguna vez existió eh, y ya no más. Eh, pero bueno, quiero, quiero aprovechar un, un momento pequeño eh, para compartir algo eh, que te lo mostré al principio antes de, de seguir. Si no te molesta, por favor, eh, aprovechando que salen manuales y cosas por el estilo, eh, hace poco salió este manual. Que es Leyenda, que es un juego de rol argentino Y eh, lo van a ver por todos lados eh, Recién los chicos de Tomate Le hicieron una entrevista a uno de los diseñadores Y Concilio le hizo una entrevista Y jugaron una partida en su canal Dentro de poco nosotros vamos a hacer Un poco de contenido, también vamos a hablar de contactarnos Con ellos, tuvieron la amabilidad de enviarnos el manual Son unos, son unos grandes, así que eh, Esperen pronto eh, Algo de Leyenda por parte de la taberna de rol. Ahora sí Gracias, dale Bueno esto fue pasando en el ángulo de Edian Devion, que es la nueva plataforma nueva recientemente adquirida, plataforma que ya existe. Bien oficiales ahora. Eh, de, oficial de eh, Wizards of Econ. ¿Qué más sucedió? Un montón de cosas. <risa> bueno, por ejemplo, para este mes que acaba de empezar, hoy está anunciado Journeys Through the Radiant Citadel. Travesías a través de la ciudad de la radiante. Eh, para mí sería una traducción viable, aunque. Vamos a ver qué hacen con esa traducción. De la ciudad, de la ciudad con luces. De la ciudad luminiscente. Encendida. Eh, pero se demoró. Se sucedió ahí en la cadena de producción. Ando a saber eh, qué específicamente pero está anunciado para este mes y se postergó su publicación al 19 de julio es decir, el mes que viene el mismo mes para el que ya estaba anunciado desde el D&D Direct eh, la aventura precuela de Spelljammer que va a estar gratuita en la librería de D&D &D, que es un espacio donde eh, por como la anunciaron como un espacio dentro de la página oficial de D&D y de Dian Beyond eh, Contenido gratuito, PDF El primero que largaron este mismo día Fue un bestiario de 10 monstruos De Spelljammer Sí, que están buenos, me gustaron Y le van a sumar a esa Biblioteca para, También de acceso público y gratuito Una aventura De, creo que es de nivel 1 al 5 Si no me equivoco, Spelljammer Academy oh, oh. Eh, Que es introductoria al universo de Spelljammer eh, Supongo que para, también para generar hype sobre la, la publicación en agosto de Spelljammer, que no se demoró. El libro demorado es La travesía a través de la ciudad Radiante. ¿Sabes que no. eh, Muchas de las cosas que se están imprimiendo ahora de, de rol, o sea, yo, de primer lado solo de rol, eh, pero probablemente afecte a todo el material impreso, es que hay medio una escasez de papel en el mundo entero. Eh. Y puede que hayan sido afectados también los de Dede, por más que tengan imprentas o mucho, mucho dinero. Eh, por ejemplo, la gente de Avatar tuvo un gran problema con eso y todavía no se habían los manuales impresos, por ejemplo. Tal vez. Ahora, cuando... Me suena algo raro que vos hayas dicho el universo de Spellshamber, porque suena que es todo, todo. <risa> eh, sí, sí, es que me sale alternativamente claro, sí, sí universo, año de campaña... O decir, el universo de Reinos Olvidados y el universo de Everton. Claro. Este, que técnicamente, es verdad, no, no lo encaran así, lo encaran como todos son parte del multiverso. Claro. Este, entiendo que entonces está bien decirles universo. Y entre todos, esos universos el multiverso. Y, multiverso. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. Pero justo Space que... el... está en el medio de todos. Claro. Sí. De hecho... Si no recuerdo mal, existía la sustancia El sobre la que todo Spelljammer sucede, que se llamaba Flojiston. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí, sí, Era una especie de. de, de, de sustancia inífuga, ¿no? Que si, si, si había fuego. Eh, no se me acuerdo. Era re extraño horrible la Estar viajando por el, por la galaxia y Pumba Sí, pero además también era El lugar seguro por donde viajar Porque podías irte de ahí claro. Y pasaban cosas Claro, eso rodeaba <risa> las esferas claro. Que eran eh, En donde se hallaban los mundos Claro ¿no? uh -huh. Sí, me acuerdo cuando estaba jugando cuarta Me remanijé con, con, con lo astral Es <risa> que es divertido, sí El tema es que eso cambió El flojito ya no va a ser eh, Parte de el, el escenario Spelljammer. A partir de ahora va a ser, eh, si, si no entendí mal, de la nota que leí, va a ser reemplazado gradualmente por el Mar Astral, el Astral Sea, y, y tiene ya no va a tener esas características específicas del projisto Y tiene un nombre más amigable. que te digo? <risas> Es más fácil decir mar, mar Astral. Tal cual. Y suena más cool. Eh... Bueno, eso por un lado. Detalles que van Trascendiendo sobre la, las futuras publicaciones sí. otro de los detalles que genera especulación y que no deja de ser una noticia es si no recuerdan mal el año pasado durante el D&D Live que es donde anunciaron la, la futura edición de 5.5 le dice la gente le decimos todos básicamente el aniversario 50 en 2024 también anunciaron que para este año iba a haber todo lo que ya está anunciado que va a haber un sneak peek, un adelanto así pequeño de lo que de una de las cosas que están en producción para el año que viene. Entonces, como que están, está todo el mundo con las antenas paradas de qué es lo que se va a venir el año que viene, o cuál va a ser esa, esa breve eh, pista. Una breve pista posible es esta. ¿Te acordás que Whiskids, que es la empresa que se encarga de hacer.. Eh, miniaturas y Diga. terrenos digamos, toda la pata que tiene que ver con los eh, la, la, las cuestiones físicas que es hermoso de lo que hacen sí. es impresionante sí, sí, sí eh, todo lo que producen hicieron, van haciendo camadas temáticas de, de claro. monstruos de, de figurines y de la temática de Spelljammer incluyeron dos monstruos cuyo nombre no tuve la sabiduría de anotar <risa> pero que son originarios del universo de Dark Sun oh. es un viejo muy oscuro, muy crudo muy, muy ese, fuerte ese, muy hostil era. hace ruido que esta nueva línea editorial de Day, Day aborde Dark Sun a mí me, no me lo hubiera esperado y es que vienen con una temática un poco más eh, amigable en general, como que todos es más amigable y Darzan es, siempre fue lo opuesto, digamos, claro, todo cuesta un montón, todo te lastima más, todo es más terrible, eh, pero no estaría mal que eh, se dejen llevar un poquito por el lado oscuro y digan, chicos, bueno, ya está, estuvimos un par de años haciendo las cosas eh, para todo, esto va a ser difícil, no va a ser para todas las personas, eh, sepan que se va a complicar De hecho, también Podría ser Y no lo sabemos hasta que lo publiquen Una continuación de, la, de un escenario difícil Respecto de Dragonlance Porque por lo menos lo vienen anunciando así Es un mundo, Krim Es un mundo donde hay conflicto Hay una guerra constante Donde es tan difícil vivir Que las personas que logran sobrevivir ahí eh, se ven robustecidas y eso es lo que manifestaron eh, en el Alerta arcana de los héroes de Krim, en la revisión del Alerta arcana de los héroes de Krim, que, eh, que lo hablamos en el, el último noticiero, eh, con esta lógica de darles a una dote extra a los jugadores de nivel 1, por ejemplo. Claro. Y a nivel 4 otra dote extra. No, se revolucionó todo el que dotes este. esto, no Como las cosas que uno incorpora al vivir en un medio tan hostil. Claro, sí, sí, sí. Si este... eh, no tenés eso, no, no podés. Es claro. así de simple. De, son dotes no al azar que uno elige de donde sea, sino ah. específicas. Pero, por ejemplo, no sé, sentinela, alerta, o. Eh, eh, no me acuerdo cómo se traduce al español, pero durable. Dureza, eh, resistente, no, no me acuerdo. Que te da más vida, básicamente. Sí, El sí, sí. eh, nivel 1 y bueno, un montón más en nivel 4 eh, que también, bueno ya lo hablamos en su momento claramente es un tanteo, una exploración sobre cómo es manejar las dotes de forma diferente para D&D, Quinta sí. que claramente va orientado a cómo van a en, en la revisión de los libros básicos en 2024 en, en Dark Sand, la magia también era mucho más escasa mucho más escasa y mucho más difícil, así que vamos a ver qué pasa ahí bueno eso, para mí si fuera Dark Sun, Dark Sam, eh, sol oscuro sí, sí, sol, ¿Sol oscuro. apagado sol tenue <risa> eh, eh, solcito. Eh, no sé, tiene sentido desde esto, WizKids dos de los monstruos que está produciendo para Spelljammer que es un setting que tiene contacto con todos los otros settings, porque básicamente viajas por el mar astral y podés llegar tanto a, a Thorin, como a krim como a eberron como a cualquier otro mundo eh, entonces es que, ahora que le dijiste ¿Hay una, una posibilidad de que ese sea el sneak peek el adelanto del año que viene podría ser esos dos monstruos en whisky de darksand <ríe> ahora que le dijiste no me gusta mar astral <risa> no me gusta <risa> era tan un nombre tan clásico, tan de nicho, tan tan tan orgánico. ¿eh? Pero bueno, sí, también es súper rebuscado. ¿Sabes de dónde viene el concepto de Flochiston? No, no tengo ni idea de dónde viene. Ah, acá voy a pelar chapa de haber estudiado... Sin haber probado <risas> nada filosofía. Eh, una de las discusiones que hubo hace muchos siglos era sobre la existencia del oxígeno, del aire. Porque antes... Claro. De la, de la teoría la actual De que lo que nos rodea es aire Es, es más que nada oxígeno Y hay nitrógeno y, y después muchas otras cositas Era que el aire, lo que respiramos se llamaba flojiston Tenía ah, cierta ya de esto. sí Y una de esas propiedades Era que, que servía para la combustión <risa> eh, Claramente Los, los creadores de, de Spelljammer original Tomaron un poco de esto Sí, pero claro. la realidad para profundizarla en la fantasía Está buenísimo Sí, sí, sí, sí. Este, Para lo, los nerdos de, de mi palo <risa> un, Una llamadita ¡Ay, qué lindo! <risa> que tomen esto Pero bueno, ya no ¡Ja! No, ahora es mar astral Y seguramente no tiene <risa> nada de agua <risa> Bueno, pero hay un vínculo entre sí. el mar profundo y el sí. espacio profundo Ah, viajás en naves espaciales que tienen forma de barco Claro, es como el, el planeta del tesoro. <ríe> como que tiene sentido. Pero bueno, es verdad. Hay, es abandonar un concepto viejo y retomar uno nuevo. Está bien. Para está bien. las personas que ya lo tenían incorporado. Me retracto así. de haberme retractado. <ríe> bueno, la otra cuestión es la siguiente: Hoy vi el primer capítulo de la nueva temporada de Stranger Things. ¿Qué sucede? Stranger Things es una de las. Para muchos. Y esto es. también es. opinión. Sí. Eh, uno de los grandes eh, potenciadores. Uno de los grandes. voceros de DD, básicamente. Eh, sí. Hoy día, para mí, es mucho más fácil decir. No, oh, sí, yo juego de D &D, Dungeons and Dragons, calabozos y dragones, te suena. Ah, oh, no sé. ¿Viste Stranger Things? Sí. Bueno, lo que juegan los chicos, bueno, Eso. Sí, sí, sí, sí. Esa referencia hoy es buenísima Si vos querías decir la referencia de Por ejemplo E.T. Eh, e. No es tan no, claro en, en una de las primeras escenas de E.T. Cuando Elliot Se encuentra con el marciano E.T. En el patio Adentro de la casa del hermano está jugando D.D. Con sus amigos Es muy vieja Hay otras referencias tal vez un poco más actuales eh, pero mucho más rebuscadas también. En, pasa justo en Stranger Things muestran gameplay. Eh, que fue, y lo muestran bien. Eh, eso pasó. Por ejemplo, en, en True Detective, creo que la 3 o la 4, hay un manual de D&D que tiene un título que nunca salió. Es un título de los Lovecraftiano que nunca existió ese manual. Y <risa> yo me volví como... loco buscándolo porque dije, ahí hay un manual de D&D, ya, ya tengo que encontrarlo. Y no lo encontré y bueno todo un, un día muy triste perdón continúa no no no bueno sí está también The David Theory. claro de The, The, uh, Community pero bueno Stranger Things es muy masivo sí. y es una referencia salió la cuarta temporada sí. y esta cuarta temporada está mucho más de lleno creo yo que las temporadas anteriores abordando DD. en el primer capítulo lo mencionan mucho sí. digamos y hasta en los subtítulos en vez de decir D de y D dice C y D, calabozos y dragones claro <ríe> eh, y hay una escena que me encantó que es el paralelo de un juego de básquet no, eso fue básquet, y una escena de el final de campaña de pelea contra Vecna sí, sí, de, sí, sí. Eh, el otro grupo en paralelo a mí me voló la mente perdón, que me spoiler alert hace como Ay, 15 eso. segundos. Igual eh, no es... Por No, no, no sucede nada, nada súper trascendental. Tiene más que ver con lo que pasa antes o después. Pero esa escena me voló la cabeza porque retrata muy bien para mí eh, lo emocionante que puede ser jugar de, y de una partida bien, bien pulenta de esas que son como... ¡No! Mira, ese 20 tenía que salir y salió. ¡No! ¡No salió ¡Ah, uno ¡Natural! todo eso cuando es tan exacerbado como, como final de campaña eh, y el paralelismo de el final de un partido importantísimo de básquet y como son tan parecidos <ríe> digamos. Sí, eh, comparto completamente si te, te penetras y te lleva y es como, uh, no, sí, ah eh, eh, me voló la cabeza y esas son las cosas que yo creo que eh, potencian y publicitan mucho más Sí, sí, gran, gran escena. Eh, sí. No quiero no entorpecer quiero de tus tu noticias, pero eh, lo que me pasó a mí fue que dije: Esta es la primera vez que muestran lo que sentimos cuando jugamos. Sí. Eh, a veces muestran qué pasa cuando jugamos, pero rara vez se muestra el real estado girando. Y... Solo lo, lo había visto en The Gamers, en la primera The Gamers, viste, cuando. Baldado rodando por la mesa y cae un 20 y todos gritan. Eh, pero ahora sí, si está en es, es mainstream que es más importante, o sea, tiene más peso. Sí, sí, es que es una serie mainstream de Netflix. O sea, como. Es una locura. Y mencionan nombres específicos de DD y mencionan mucho a Vegna. Sí, para. Y esto lo tomo como pie. Para mencionar otra cosa que estuvo haciendo Dungeons Dragons, que es en su canal de YouTube, uh -huh. hizo un video titulado ¿Quién es Vegna? y otro video titulado ¿La cabeza de Vegna? En el de ¿Quién es Vegna? <risa> habla de un poco la historia de Vegna, eh, el ojo y la mano, que son dos artefactos arquetípicos del principio de los orígenes de DD. Eh, hasta mencionan a Kaz, el, el, el. ¿Cómo se diría? El lugarteniente. El segundo, la mano derecha que era de Vegna, de, de que lo traiciona, lo ataca y queda como objeto también eh, importante la espada de Kaz en el mundo. Claro. Le un montón de cosas de la historia de Vegna. Y la, el otro video, igual, igual es un video corto, y obviamente en inglés. Eh, y el otro video, la cabeza de Vegna, es una anécdota sobre una partida que quedó en la memoria de, de algunos. De muchos. Yo no la conocía, capaz que es mucho más popular de lo que yo conozco. Pero que es una anécdota de una partida: de, una cosa que sucede cuando es, se enteran de que hay un objeto que es la cabeza de Vegna, que básicamente otra <ríe> otra parte del cuerpo de Vegna, claro. es un artefacto loco, y la van a buscar y terminan sucediendo cosas. No la quiero spoilear. Quiero hacer un paréntesis: Lu hizo un video de Lore de Vegna recopado en la Lore de Morita, está en el es canal. Espectacular. Entre ese y el video que hicieron también les de Tomate 20. Claro, sí, ellos hicieron también uno. Es un, un abordaje en castellano espectacular sobre Venga De dos formas totalmente distintas, pero muy completas entre las dos. Eh, ¿Qué sucede? El de... Para mí, lo primero y lo que todos especulamos me parece es... Sacaron estos dos videos anticipándose al estreno de Stranger Things para que todos los que vean Stranger Things y ya lo dicen ¿Qué es esto de D&D? ¿Quién es Vegna? ¿Quién es Vegna? en YouTube? Y aparece algo oficial. Sí, sí, sí. Y es un gancho para traer gente a D&D. No me Entonces, extrañaría que hayan tenido eh, charlas de negociación de ¿Qué va a ser el malo esta temporada? Y va a ser un coso... Me de, de, parece a dice. Ya fue... Pero bueno, los diálogos mismos lo mencionan lo nombran explícitamente Y así como hicieron con el Demo organ, Que le pusieron ese nombre a un bicho Que no tiene nada que ver con el Demo Orgon de D&D de de, Pero... Porta <risa> Este, seguramente mismo. Sí, sí, Lo mismo con, con Me imagino que si alguien Buscó que es el Demogorgon y se encontró ese Mandril con dos cabezas y tentáculos En los brazos dijo, este no es el Demogorgon No es la serie Es sí, como una flor. ¿Y la flor ¿Dónde está la flor? Sí, sí, sí. No <risa> cuestión que Claramente es una, una cuestión de anticipación Pero también Podría ser ese sneak peek se me ocurre a mí, es pura especulación uh -huh. hacia un producto que salga el año que viene que capitalice todo el furor Vegna. Una aventura que lo tome como villano, un módulo, podría ser un módulo o una. Ya sacaron. Un en. Eh, ¿Cómo es? En el Upside Down, en el lado sí, oscuro sí, sí, en sí. el Shadowfell Tierra el Shadowfell. La de las Sombras. Ya sacaron uno Porque de Begna ellos. es muy poderoso y donde pisa fuerte, digamos. Sí. Ya, ya sacaron material impreso de Stranger Things en particular. Sí, hecho. sí salió una caja de mezcla de, de, de, de Cruza de Stranger Things, pero no salió eh, ni de Shadowfell ni de Vegna eh, puramente de Day Day, digamos O estaría de bueno Day algo de Shadowfell. Y estaría re bueno. Y el hecho de que el año pasado hayan sacado Witchlight, que hace hincapié justamente en el plano opuesto, que es el Feywall, la Tierra Salvaje de las Hadas, sí. nada, a mí me hace pensar que, bueno, para equilibrar un poco, no tiene que ser menos el Shadowfell que además es tan importante y tan característico. Como que sí, sí, sí, sí, En mucho lugar ahí. Definitivamente. O sea, están estas dos puntas de lo que podrían estar siendo los, las pistas de la publicación del año que viene. Los monstruos de Dark Sun En Whisky Y posiblemente Vecna Con todo este Esparpando que están haciendo de, de, de hablar de él Esas esas cositas Me quedaron ahí como pendientes Es interesante sí. eh, El Shadowfell Es un lugar tan feo tan, tan, tal, tal vez tan o más feo Que Dark Sant, digamos. Dark Sand por ahí es un poco más hostil, más letal. Pero Shadowfell no es un lugar amigable tampoco, digamos. No, para nada. <ríe> sí, sí, sí. Y lo, lo Un detalle que quiero mencionar. Uh -huh. eh, aparte de esto. Pasando de tema. Dale. Va a salir un documental de Dungeons and Dragons que promete ser. Eh, hacerle justicia a Dungeons and Dragons, básicamente. Eh, ser, eh, ser bien abarcativo y todo, pero se hace sin estar vinculado a Wizards of the Cops, ah, como okay. lo hace una productora aparte sin vínculo directo con Wizards nada, la tiro existe, y capaz van a explorar un poco la época donde era era considerado satánico y todas esas cosas seguro que sí eh, seguro. Que, que siempre siempre les va a quedar esa mancha ahí del error de algunas personas eh... Pero por ahí estaría bueno que hagan algo un poco más actual, digamos, el impacto que tuvo cambiar de, eh, de edición, de, de 3.5 a cuarta, de cuarta a quinta. Eh, sí, vale. Nuevos y viejos jugadores, eso estaría bueno. Sí, sí, sí, sí. Eh, está eso. <risa> está eso. Y hay también muy escasa información, pero hay información, hay notas que hablan de una serie hecha de Dungeons and Dragons, que se está haciendo de Dungeons and Dragons. Pero como que no hay no hay muchas notas, no ¿hay una noticia vieja de hace un par de meses? Ah, la están, están escondiendo. Quienes la dirigen y todo, pero eso, capaz que está viendo, siendo medio en secreto. Es que es muy difícil andar hablando de las producciones. Sobre todo, últimamente lo que pasa con muchas películas o cosas que, que tienen mucho hype, el director desaparece. El showrunner dice: ya fue, no los quiero trabajar más con esto. Desaparece la estrella principal. Así que sí, como hasta que no tengan nada concreto, no se va a decir nada al respecto. Tal cual, tal cual. Eh, bien. Voy a mencionar ahora un par de cosas ajenas a todo lo específicamente del juego. Y más que tienen que ver con las empresas uh, ¿a ver. de la producción de este juego. A ver, a ver, a ver. A ver. En el mismo artículo que hablaba de la, de la evolución trimestral de D&D, uh -huh. eh, que entiendo que es un reporte que tienen que hacer las empresas sobre cómo están haciendo las cuestiones económicas, hablaba de, específicamente, apart un apartado de Dungeons and Dragons, eh, inversiones estratégicas para avanzar el juego digital con The Beyond. Ah, ¿Qué pasa? Uh, Lo que tiene de idea a partir de conseguir de Andivian, es sí. la posibilidad de, pro, de publicar y hacer accesible archivos digitales de sus contenidos. antes sí, no. no los tenía. ¿Tenían tableros? Contenido de primera mano. Sí existía de tercera mano, digamos de terceros, licenciadas, eh, claro. con contenido. Pero no existía de primera mano. Lo único que le falta sí, de, la, de, las, de los grandes rubros es un Virtual Tabletop. Una, una mesa de juego virtual, así como la tiene Roll20 y todo eso. Charlamos de esto un poquito. ¿Cómo? Charlamos de esto un poquito. Va, opinamos, digamos, tiramos un par de ideas, a ver qué onda. Sí, sí, sí. Es que sí, hay eh, el otro día vi un video de Sly Flourish de Mike Shea uh -huh. eh, hablando de un nuevo virtual tabletop que es una extensión de Chrome, que solo se puede usar en Chrome o tal vez en Firefox o en algún otro explorador. Eh, que es un Virtual Tabletop, una, una mesa virtual, y que parece que tiene contenido oficial de D&D, pero no, no está anunciada ni, ni nada así grande como si fuera de D&D. Ahora no tengo ¿Qué? el nombre, porque ¿Qué? la mencionó como medio al pasar y como que está en el aire la posibilidad, que ni él mismo lo sabía, de que sea justamente producida por D&D como una cuestión más exploratoria de avanzar en tener su propia eh, mesa virtual y a las compañías que hicieron su propio virtual desktop le está yendo bien sí, a todas <ríe> tal vez la que la que más mal le va es la más nueva tal vez sí sí sí sí este, pero bueno cuestión hay eso una mención en el reporte trimestral de inversiones estratégicas eh, para avanzar el juego digital, to advance digi digital play with the end of Esto es interpretación, pero está ahí, digamos. No estamos inventando la fuente. No, no te eh, Perdón, se te bajó estaría... la calidad. Ahí está, ahí volviste. A ver. Bueno, mientras, mientras. Sí, sí, sí, sí chata. Un poquito. Eso por un lado. Uh -huh. eh, por otro lado está la situación de Altafox que es un grupo de inversores de Hasbro de, que tienen eh, cómo se llaman, eh, acciones Ajá. Es un, Hasbro es una empresa que está en la bolsa ¿Qué? yo no soy economista, yo no sé específicamente de este rubro así que no tomen como si fuera terminología específica lo que digo, sino lo que yo entiendo desde de la manija de, de, de profundizar demasiado, tal vez. ¿Eh? Pero Altafox es un grupo de accionistas que tienen muchas acciones dentro de Hasbro. 2,3, 3, 3 algo, no sé, algo así, que es un montón. Y tienen eh, un par de declaraciones eh, como que hicieron ruido dentro de lo que son los accionistas y la junta directiva de Hasbro. ¿Qué sucede? Hace unos meses yo lo mencioné también, si no me equivoco. Eh, Alta Fox mencionó la posibilidad de que eh, Wizards of the Coast se vaya independizando cada vez más de Hasbro porque parece ¿Eh? que le va mejor solo. Porque ¿Eh? no es tan claro qué tanto invierte Hasbro en Wizards of the Coast. Más allá de que el, el ante año pasado Hasbro nombró a Wizards of the Coast a Digital Gaming. Una de las tres patas de la empresa. Y que de hecho eh, tiene todo el sentido porque fue el que generó la mayor parte de todas las ganancias. Toda la torta de guita que ganó Hasbro, la mayor parte viene de Wizards of the Coast. Ajá. And Digital Gaming. Que es el nombre entero de la de la, de la división. Hace unos meses, AltaFox mencionó, eh, estaría bueno que se vaya independizando, pues entendí yo, eh, Wizards of the Coast para ir ganando más autonomía eh, respecto de Hasbro que no le está dando todo el peso que merece. Uh -huh. Y ahora, este último mes, Alta Fox habló de, eh, criticó uno de los reportes de Hasbro, eh, creo que es este mismo reporte trimestral de que yo venía hablando hace un rato, diciendo que no son claras en los números de las inversiones en, eh, específicamente en Wizards of the Coast. Eh, no están no. claras, concluidas las negociaciones de Diane como que, che, ¿qué onda con esto? Como que están haciendo eh, mucho revuelo, mucho ruido público. Uno no sabe de intenciones detrás de esto, y no voy a especular demasiado. Yo no lo voy a tomar como que son samaritanos que quieren salvar de idea Wizards of the Coast, porque no tengo idea. No. Pero lo que dicen explícitamente es. Wizards of the Coast no está recibiendo todo el apoyo que, que necesita y que le vendría bien de Hasbro. Tienen que invertir más en Wizards of the Coast y eh, no vienen haciendo del todo bien las cosas respecto de Wizards of the Coast y otras cosas que tienen que ver con manejo de empresas gigantes como lo es Hasbro. Perdón. Les criticaron ciertos puntos de que acá dicen re, reivindica la Junta, el, el reporte reivindica que hicieron esto, esto y esto y Altafox les critica esto no está claro así, esto lo están exagerando, esto no está en asá. En definitiva, para no irme demasiado por las ramas hablando de cosas súper específicas que no entiendo, eh, lo que iba a suceder es este mes, el 8, Va a haber una reunión de la Junta de Hasbro, donde se va a votar el reemplazo de tres eh, personas de la Junta por tres que propuso Altafox, que, que los anuncia como competentes en esto, esto y aquello y lo demás allá y supongo que será para meter más gente en la Junta Directiva, que son es la cabeza de la empresa, digamos eh, donde se toman las decisiones, lo <coughs> pone el presidente de Hasbro, de, de que es el expresidente de Wizards of the Coast, eh, y supongo que para impulsar todas las cosas que están planteando públicamente. Mirá. Nada, hay revuelo en las bambalinas de Hasbro. <risa> Igual y, es reinteresante interesante. Eh. En la boca de, de eh, Wizards of the Coast, en la boca de esos revuelos. <risa> Eh, de nuevo, yo no co comparto lo que vos dijiste Yo no soy economista, ni mucho menos analista De ningún tipo, pero Me encantan los chismes tipo, Ve bien ahí oh, No sé de qué se trata Y también vi la serie eh, Succession Que se las recomiendo a cualquiera que quiere saber sobre el drama económico eh, Y esta es una De las movidas más estándar Que hacen, hacen una, hacen una petición, se les rechaza Cambian a la gente a la cual le piden algo Y la vuelven a hacer, digamos <risa> exactamente eh, eso! Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dijo después? Claro. Pero dale, a No, en principio tenemos esta situación. Eh, esto sería más metajuego, digamos. Más allá del juego específicamente, claro. de lo que nos convoca que hay en Atrás, pasan estas cosas por atrás. Supongo que este mes tendremos más noticias al respecto, porque está esta reunión, que creo que era el 8. Y nada... Ah, habrá más chimento para después en la próxima Notis y Dragones <risas> la taberna de rock eh, no no quiero dejar de mencionar que se vienen ya los meses en los que van a aparecer las publicaciones de D&D no solo las publicaciones en inglés de las nuevas sino las que son en castellano ya para ahora, para julio estaba si no me equivoco anunciado y... Uf, <risa> Uf, se me mezclaron los papeles pero bueno para, para este mes estaba anunciado pero se demoró en inglés Journeys Through the Radiant Citadel para el mes que viene en inglés estaba esta aventura precuela de Spelljammer Spelljammer Academy uh -huh. y para la A ver, estoy buscando <risa> Eh, y para agosto Spelljammer. Y recién para fin de año, sin especificar, está anunciado eh, Dragonlance. Y en octubre, el nuevo kit eh, de la, caja, la nueva caja de inicio. El año pasado, publicaron Revenant, Candlekeep, Witchlight, eh, Fishman y me está faltando uno, like Fishman, Strixhaven. Sí. Y Monsters of the Multiverse, dentro de la caja de expansión, está anunciado para diciembre. Es decir, la, la proyección de, de ID era hacer seis publicaciones en 2021. Uh -huh. Pero... Eh... Llegaron a ser 5 porque se demoró eh, Monsters of the Multiverse. Dudo mucho que se quieran quedar a menos este año. En especial porque crecieron una guasada. Además, digamos, no, no, no tienen por qué reducir. Claro. Este año ya se publicó, bueno, la caja con de Enkainen, la aventura Carlos de Netherdeep de Critical Role y DD. Y la próxima es eh, Journey Through the Radiant Citadel con esa precuela y el bestiario gratis en la librería, pero no, lo, no los voy a contar como publicaciones enteras. Sí. El nuevo kit, eh, la nueva caja de inicio y el Dragonlance. Si los contamos así, teniendo en cuenta que la demora, pasó, la demora de Mordenkainen pasó Mordenkainen a 2022, si queda así, son cinco libros por año. Para mí, se si viene un libro sorpresa. En los octubre, noviembre y septiembre. No. Es eso. Octubre, eh, septiembre, octubre, noviembre, un libro cada mes. Claro. No sé, me da. Me queda. Especulo, capaz que el epifio, pero mi especulación es que dudo que se queden a menos. Y tal vez haya algo. No sé si una, un libro entero, pero algo. Por lo pronto, si no, igual en los cinco libros de este año podemos sumar este libro de aventuras que va a salir gratis, pero es un libro de aventuras de nivel 1 al 5 de Spelljammer Academy eh, y ya eso ya sería más <risa> pero bueno, en español se viene la guía de Van Richten para Ravenloft en junio, el 21 este mes, en Europa y sí. según que cabemos <risa> ...lo que está publicado explícitamente en la página oficial de Dungeons Dragons, ...las publicaciones en Latinoamérica se dan un mes después de las publicaciones en Europa. ¿Sí? Yo tengo muchas ganas de que se empiecen a imprimir cosas acá, ¿eh? Sí. Totalmente. Totalmente. Y está todo. Ya es el momento. Pero no solo porque eh, va a haber manuales de, de ID impresos acá... Sino que las publicaciones de manuales de rol se van a volver más comunes todavía. Eh, y eso puede dar pie a muchas más cosas. Otros juegos, otras cosas. Eh, manuales independientes. Sí, sí. Bueno, para junio también está anunciada la guía de Sanatar para Todo. Que es una reimpresión, ya no con la traducción de Edge que lo había traducido originalmente, sino eh, sin el sello de Edge, no creo que hayan hecho una traducción nueva. <ríe> sin, pero bueno, eso... No creo... Para julio la traducción del caldero de talla para todo. La traducción oficial está no. anunciada para julio en Europa... ¿De caldero eh, o de la olla? De... <ríe> ¿Cómo era? <ríe> el caldero de talla para todo. Está ahí, está ahí. El tema es que en la página, si vos vas a la pestaña de arriba, Uh -huh. y desplegas las opciones ah, y se es... la olla, la... pero es un error. Sí, sí, sí. La traducción los oficiales del caldero. Sí. Eh, y este año se vienen monstruos del multiverso en español. Ojo eso. para septiembre. Eso va a estar buenísimo. Sí, eso. es una locura. Porque de hecho no tradujeron Mordenkainen's Tom of Fouls, pero sí monstruos del multiverso. Es que Mordenkainen's Tom of Fouls quedó fuera, quedó. Y quedó, la sí publicación de su traducción hubiera sido posterior a la ruptura de Wizards of the Coast con Edge. Con claro. la, la que traducía. Eso y tal vez esta nueva idea del giro que veníamos hablando al principio de hoy debe haber sido el por qué no lo publicaron traducido. Se me ocurre a mí. Siempre, Igual Monster of the Universe es, es uno de los manuales que tienen que traducir porque... Es el que tiene el material de los, de los monstruitos y de los personajitos, así que tiene eh, que estar. Sí, sí, sí. La mayor, para mí, una de las mayores pérdidas, eh, al menos en Dianne y una de las mayores pérdidas de accesibilidad, diría, porque no deja de existir Tomo fox es todas las subrazas de Tiflin que había. Sí, sí. Tuve unas charlas largas de estos días sobre todas esas cosas. Es y toda la información sobre las guerras de sangre, bueno, todas esas eh, informaciones específicas de, de, de, de, de monstruos A mí me encantaba de bolos, de todo el lore de los gigantes, me fascina el lore de los gigantes. Eh, pero es verdad, era específico de, de Reinos Olvidados. sí y si bien pero... la entrada de cada tipo de gigante en el Monsters of the Multiverse hay un choclito lindo de, de lore, de historia... No es el desarrollo que había en bolos. No. Eh, y, para... y, Entiendo que no lo es. Y, y una es de las un cosas que venía charlando es que... Bueno, el argumento era... Ese lore se perdió. Y ponele que entre comillas sí. Eh, porque, bueno, los manuales dejan de ser legales, ponele. Pero, eh, probablemente va a, salir otro en, va a salir en otro lugar. Eh, sí, porque sí. es lore de, de Reinos Olvidados. Reinos Olvidados es el setting por excelencia de... Idea. Eh, no se puede perder esa información Para nada sí. No, tal cual, tal cual Ojo igual con eso Yo lo charlaba también con Rancés De Dian de Latino Y Intercambiamos opiniones sobre Monsters of the Multiverse Y un poco lo mismo La conclusión, o por lo menos la que yo me quedé Es que sería raro Que no vuelvan a abordar Un montón de las cosas que no entraron en Monsters of the Multiverse sí. Sería raro que no las vuelvan a abordar en nuevos libros Que no vuelvan a ser un libro Que expanda la historia de los gigantes Que expanda la historia ¡Factual! de la, la guerra de Tangle. Que expanda el lore de los eh, Beholders, de los contempladores Que estaban eh, Y de los Drow, y de los Orcos Y los Tifling Todo eso <risa> en algún lado va a aparecer Claro sí. que sí. falta Porque como vos venís mencionando Todos los manuales eh, que, que mencionaste se alejan de los Reinos Olvidados. El más cerca es Spelljammer y eh, no va a estar ni cerca tampoco. No va a pasar sí. por ahí. Eh, sí, pero sí, eventualmente... Hay, hay un, sí, hay un giro ahí de una parte más del giro editorial que para mí implica dejar de tomar como foco de Day de, de Quinta a los Reinos Olvidados. y está muy bien. No, no es. está a muy partir bien. De, de ese giro, ya todos los, los libros publicados expanden por fuera de Reinos Olvidados. Claro. La mayoría al menos. Sí, sí, sí. Las, los de aventura, muchos... Y todos son en Reinos Olvidados. Y todos los de Magic sí. se fueron, digamos, a Reinos Olvidados, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya es todo especulación. Y a sí. mí me encanta igual eh, rosquearme todo esto <ríe> discutirlo. Pero me parece que ya di todas las noticias que quería dar respecto de mayo y de lo anunciado para lo que queda del año. Uh -huh. Nos cabe esperar publicaciones el mes que viene eh, y los subsiguientes meses en España ya este mes eh, y en el resto de Europa también eh, de las traducciones y nada, se puede acceder por D&D Beyond o por la página oficial de D&D en, en inglés a las reglas básicas gratis y a la, las minas perdidas de ver gratis y a eh, hojas de personaje prefabricadas también gratis y en la página oficial de D&D en castellano también se puede acceder a las reglas básicas gratis y a las minas perdidas de Fandelberg gratis eh, suscribiéndote al newsletter te llega en el primer ley mail como archivo adjunto esos dos libros y en la misma página hay accesibles hojas de jugador pregeneradas de distintas clases y razas Nada, me parecía como algo importante a recalcar, porque son materiales a disposición y una de las cosas que, que pretendo hacer en Internet sobre D&D es hacerlo lo más accesible que se pueda. Entonces, vamos ahí. Todo eso está disponible. Y es hacerte una cuenta hoy es hacerte una cuenta en D&D Beyond se vincula directamente con Wizards of the Coast a partir de la adquisición uh -huh. y ya tenés todo esto gratis y otra de las cosas gratis que hay es el bestiario de los 10 monstruos de Spelljammer eh, que se puede descargar como PDF y se puede también tener en Dian y nada, hay un hay algunas cositas cualquiera que quiera arrancar puede con materiales sin necesitar revolver en Cualquier eh, rincón del mundo. están ahí. <risa> Nada. Como cierre, quiero agradecer a la taberna de Ron, que es lo más y que me encanta. <risa> y de la cual ahora soy parte. Así que bienvenidos a mi segmento mensual. Notice y Dragones. Eh, me encanta el nombre, como quedó. <risa> Porque especificamos, ¿no? Sí, ves, claro? sí, sí, sí, sí. Yo quería que pongan en. Cuando esto se publique en diferido, que me sí, pongan sí, en sí. comentarios. Eh, <risa> y que ahora comenten en Twitch, ¿qué les parece el nombre? Notis y Dragones! Eh, pronto van a ver eh, eh, ya todo más oficial acá en el Overlay eh, pero ahora de hecho si van a nuestro canal de Discord hay un segmento que se llama Streams Oficiales de la Taberna entre ellos figura Notis y Dragones, ahí está Puel eh, a cargo y mm, pueden charlar al respecto sobre las cosas que se dijeron acá y la intención es dialogar en ese canal sobre todas las noticias que van surgiendo día a día. Y yo en mi Instagram, el bardo del DD, también. Noticia que sale, noticia que abordo. Tal vez no puedo traducir todo porque no dan las horas del día para hacer una traducción pormenorizada de todo. Eh, coincido con Cacique. <ríe> eh, pero. Eh, Siempre hay un resumen mensual los primeros miércoles de cada mes en Noticias y Dragones, acá en Twitch, en La Taverna de Rol. Muchas gracias, León, por, a, por acompañarme y gracias a todos los que se estuvieron sumando. Espero que les haya gustado, que haya sido claro, que se haya entendido todo y que cualquier duda que tengan la podemos charlar en el canal de Discord del Discord de La Taberna de Rol, el canal Noticias y Dragones, o en mi Instagram, El bardo del Deído. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, no, bueno, pues muchas gracias a vos La verdad, eh, eh, genial Este segmento creo que deja muchas cosas en claro Y trae cosas que ni a palo me iba a fijar Como quién está haciendo qué Con las acciones de jabro Pero está bueno saberlo eh, Déjame poner ¿No me acá me eh, tirado, Sí, eh, No quería dejar pasar que en esta idea De hacer accesible D&D Estoy haciendo un sorteo De contenido de D&D En mi Instagram si van, la última publicación pueden acceder, la única gracia que tienen que hacer es suscribirse porque lo estoy haciendo junto con Seth eh, que hace contenido de D&D para vender y un montón de cosas hermosas nos tienen que seguir a les dos comentar, el me gustear y comentar el, la publicación del sorteo y el domingo que viene se sortea justo antes del final de campaña de la partida que estoy jugando con mis amigues. y vamos a enfrentar a terrible archidiablo, así que ya estoy medio nervioso. Pero antes de esa manija rolera, eh, me saco los nervios dándole algo a la comunidad que ya llegamos a 500 seguidores en Instagram. Eh, bueno. Bien, sí. bien, muy bien. Eh, mil seguidores para fin de año. Felicitación, sí, Porque espero claro, que sí. No eh, sí. Bueno, igual quiero recordar tus proyectos. Además de tu Instagram, vos estás acá y jugando los viernes con Dandy Latino. Eh, Correcto. En stream. A las 8 horas Argentina. Perfecto. Bueno, muchas gracias por, por esto. Eh, voy a dar unos anuncios de cierre. Antes de que se termine todo. Eh, a partir de ahora, eh, tienen disponible en nuestro canal YouTube el último DM Responde especial en el cual Luciana y Bachi tomaron el control. Eh, así que ellas estuvieron respondiendo cosas. Estuvo re divertido. Eh, vayan a verlo. Está, está, está muy bien. Breve resumen de junio, que está cargadísimo de cosas Mañana tenemos a Nurem El viernes tenemos One Shot de Paranoia con Tomate 20 Va a estar buenísimo El sábado anunciamos los invitados del podcast eh, Y estrenamos el One Shot que jugamos con escuelita Sobre una película de espías El domingo tenemos la review del manual Como de, son los domingos Y el lunes tenemos la entrevista con Ampersand Que mmm, tuvieron la amabilidad de invitarme Así que estoy re contento de ir ayer. Eh, queremos recordarle que estamos cerca de la segunda mitad de año y que de a poquito se van a venir esas nuevas secciones que ya les anunciamos entre esas, eh, la cocina, que voy a estar yo cocinando, que tengo unas re ganas de hacerlo eh, y otras más Un par de eventos que eh, ya vamos confirmando más cerca de las fechas, el sorteo de festejar los 10.000 suscriptores en YouTube que estuvimos postegándolo porque es realmente difícil de organizar pero de a poco estamos eh, llegando a ese objetivo eh, y de hecho, ahora queremos agradecerle porque estamos en los 11.000 eh, Y es, eh, es algo maravilloso lo que, lo que hacen eh. más grande del mundo <risas> Gracias eh, eh, está el cumpleaños de la taberna, como siempre en agosto eh, Nos vamos a ir despidiendo de los diferidos del DM Responde Van a quedar como material de Twitch ahí eh, eh, Pero van a estar y eh, realmente estamos contentos, muy contentos de eh, estar cerca de ustedes, como con la comunidad de rol latino y con todos los canales que hacen contenido de rol, eh, todos los amigos que fueron, que fueron surgiendo y todos los contactos que se fueron creando gracias a esto, porque es genial, es muy, muy lindo hacer esto y que todos nos acompañen. Eh, puede siendo uno de los ejemplos. Si no hubiéramos hecho esto de la taberna, nunca hubiéramos tenido contacto con él y es fantástico. Eh, y queremos recordarle a todos que eh, a principio de mes, Sigue sí, abierto, eh, perdón, como todo principio de mes Que sigue sí abierto nuestro canal a cualquier colaboración que tengan, Cualquier sugerencia que quieran hacer o lo que sea eh, Por favor háganosla saber eh, Y vamos a estar seguro charlando Así surgió el y Dragones Con esta charla Y no creo que se vaya a ningún lado pronto Así que esta sección se queda eh, Así que nos vemos mañana eh, No se pierdan la, la sesión de Anuren Va a estar buenísimo y, eh, bueno, estén atentos a lo que vamos a sacar de leyenda pronto Todavía no quiero decir mucho, pero estoy a poco investigándolo Y hay, hay cosas que, que me gustaron mucho Así que... Eh, sí, Paranoia voy a masterar yo Espero que les guste, eh, creo que va a ser la primera vez en stream que voy a masterar Paranoia eh, si no lo conocen, los invito a pasar Es un juego súper extraño, muy diferente Que tal vez va en contra de casi todos los consejos Que dimos hasta este momento En estos 5 años de canal <risa> eh, Pero bueno, basta Puel, eh, un gusto tenerte acá Muchas gracias por todo el conocimiento que nos trajiste Y... Eh, bueno ah, No se vayan a ningún lado, vamos al outro Y vamos a la rey a alguien Así sigue viendo gente jugando a Saludito, gente linda. Gracias a Juan León por acompañarme en estas noticias hermosas. Gracias a vos. Nos vemos. Chao, chao.